Saludos, soy Israel Banker y en esta hora les traigo un nuevo contenido y es acerca de cómo usar eh, nuestras teclas opcionales, por ejemplo en este caso las que tengo acá. Que... Esto podemos reducir el consumo de carga del teléfono de la batería y a la hora de cargar el dispositivo también nos ayuda a cargar de una forma más rápida. Listo sin necesidad de apagar el teléfono. Ustedes han notado que cuando nosotros apagamos el, el dispositivo, el teléfono tiende a cargar más rápido. Todo es debido a que todas las aplicaciones están cerradas y están un consumo totalmente eh, eh, bastante bajo, es prácticamente en cero. Listo, aunque, aunque el reloj está funcionando a la a normalidad, pero igual no consume nada. Entonces, cuál es el truquito? Nosotros abrimos Play Store. Cerramos por regla general de este botón del medio abrimos la cámara que consume mucha carga cerramos también del botón de, me, de medio pero estas aplicaciones no han cerrado totalmente estas aplicaciones están abiertas si abrimos el escáner cerramos también así de ese mismo modo pero si damos clic en este botón que está aquí en este que le estoy mostrando aquí en pantalla en este miren las aplicaciones aquí la forma correcta de cerrarlas es dándole en este botón Darles hacia arriba, hacia arriba en algunos dispositivos hacia un lado. Y así no consumen eh, batería en segundo plano. El otro truquito es irnos a configuración. Aquí en configuración darle clic en aplicaciones y notificaciones. Y cuando estemos cargando el dispositivo para que cargue más rápido. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Irnos a notificaciones. Y aquí vamos a desactivar las notificaciones. Que por regla general nos consumen más carga, como por ejemplo lo que es la cámara, WhatsApp, cuando estemos cargando el dispositivo, Facebook. Miren, todas las aplicaciones que tenemos aquí activas en cuanto a notificaciones y todo esto nos consume mucha carga cuando estamos cargando el teléfono. Listo, miren, Facebook, una que consume mucha carga. Entonces, a la hora de cargar el teléfono, debemos desactivar estas notificaciones. En caso de que no quieran venir a desactivarlas todas acá, Simplemente lo único que tienen que hacer es venirse aquí, vamos a cerrar esta ventana tal cual como les mostré, desplegar aquí y darle en la opción eh, ahorro de batería. Cuando vamos en ahorro de batería, damos en activar, automáticamente eh, va a, a bajar el brillo del dispositivo, va a poner las aplicaciones en consumo mínimo y además de ello eh, interrumpe muchas notificaciones lo otro es que las notificaciones de google jalan mucha carga y si queremos aún así conservar más energía reducir más el consumo de energía lo único que tenemos que hacer es darle clic en la opción no interrumpir esta que está aquí la activamos y automáticamente va a reducir el consumo total de la carga va a reducir, eh, este no nos van a llegar notificaciones, este dispositivo va a cargar muy rápido y si ustedes necesitan conservar la carga y necesitan tener el teléfono encendido, va a funcionar, entonces, desactivamos aquí, eh, que hice, y donde no era, Entonces de ese modo podemos reducir el consumo de la carga. Eso ha sido todo por hoy y espero que les haya servido este truquito y la verdad es sencillo pero contundente. Hasta la próxima y chao.